Saludos amigos. Para nadie es un secreto que el doctor Leonel Fernández Reina es uno de los más grandes intelectuales de la República Dominicana y gran parte del mundo. Un hombre que es invitado por grandes universidades, universidades muy prestigiosas del mundo, también eh, gobiernos, instituciones internacionales como la ONU, la OEA y otras, y eso nos da prestigio a todos los dominicanos tener un político intelectual profesor universitario de la categoría del doctor Leonel Fernández Reina debe ser un motivo de orgullo para todos y cada uno de los y las dominicanas. En ese sentido conocí al doctor Leonel Fernández Reina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS siendo su alumno como estudiante de comunicación social y en ese en ese orden quiero decir que como profesor era admirado no solamente por mí sino por todos sus alumnos y los mismos profesores y autoridades de la alta academia de la UAS. En ese sentido también nosotros queremos eh, señalar que el doctor Leonel Fernández ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio sociológico, al estudio político de nuestra nación y gran parte de América Latina. Ha sido tres veces presidente de nuestra República Dominicana y estoy plenamente convencido de que será nueva vez presidente constitucional de la República a partir del 16 de agosto del 2016 en la nación de Duarte, Sánchez y Mella. Recuerden que no todos los países de América Latina y gran parte del mundo tienen el privilegio de tener un político, un intelectual, un humanista y por sobre todo un gran ser humano como lo es el doctor Leonel Fernández Reina. Soy Gutiérrez. Domingo Mutiables.